Sí. sí, Galicia tiene su propio traje regional, consiste de una camisa con mangas eh, más abullonadas, con más volumen. Um, también eh, consiste de una falda bastante grande, roja y negra. La camisa es blanca. Um, a veces también un chaleco negro y, um, y, y rojo. Uh, y también muchas mujeres tienen el pelo recogido con un pañuelo. Um, este traje tradicional viene de la eh, forma más cómoda de vestir en Galicia. Galicia es un lugar donde generalmente, sobre todo durante el invierno, otoño, hace mucho frío y llueve mucho. Entonces la falda no es completamente larga, es un poco como por los tobillos, así cuando andas no se moja en los charcos uh, y también es eh, de lana o de un material muy grueso eh, para aguantar durante el frío